Hola. Perdonad, chicos, que estaba muteado. Me lo acaban de decir. Entonces se va a retrasar un poco, ¿eh? Perdonad. Vale, menos mal. Que me han avisado. Bueno, no pasa nada, volvemos a empezar. Total, lo que he dicho no era importante, ¿eh? no os preocupéis. Culpa mía, os he robado unos minutos, os lo recompensaré de alguna forma. ¿Vale? Menos económicamente. No me pidáis. No, no me pidéis dinero, vale. Eh, así que vamos a acelerar esto un poco, vale. Ya, ya os enteraréis de quién soy y, y todo eso cuando os pasemos la PPT, vale. Eh, y eh, nada, la agenda ya la hemos visto antes y repasado antes, así que vamos a pasar a la primera a la primera PPT o eh, página de la PPT importante, vale. Os comentaba que podemos ver este artículo, vale. Este artículo es en el que nos hemos basado porque me parece que está súper completo. Vale, tiene, tiene todo lo de eh, todo, toda la información que he visto en muchos artículos, algunos libros, tal y cual, creo que la han sintetizado muy bien, así que os lo recomiendo. ¿vale? Se llama el artículo On Pair Programming de Martin Fowler, ¿vale? Escrito por estas dos chicas, que veis aquí, que no me atrevo a pronunciar el nombre, Y menos ahora que tengo el micrófono activado. Antes, bueno, pues como no tenía activado, lo, lo he pronunciado mal y nadie se ha dado cuenta. Solo me estabais poniendo, oye tío, que no no está, no te estamos oyendo, que, que pase, que, eh, arregládmelo. Vale, eh, lo he dicho, pasaos por el artículo si tenéis tiempo y encima del artículo reconduce a otros artículos. Así que eh, os, lo, os lo recomiendo, ¿vale? Eh, ok, así que vamos allá. Eh, ¿Qué es el Per Programming? El Per Programming es una buena práctica de programación, ¿vale? Es... Eh, Dentro, de hecho, eh, hablábamos en la otra charla de, de, en la charla que habíamos dado antaño de, de Scrum versus Kanban, de Extreme Programming. Y una de las cosas que dije, y por eso salió el tema y, y por eso se votó tanto esta esta charla de Per Programming y todo eso, eh, fue el, el, esto el Per Programming como buena práctica de Extreme Programming. Vale, entonces, es una buena práctica de programación. Eh, sí que es cierto que tiene una modesta adopción, sobre todo en, bueno, en general, diría yo, pero en la industria tiene una adopción bastante modesta. Todavía hay gente que no cree en ello o que ni siquiera lo ha probado. Ahí os diría, ahora que ya tenemos el micro activado y no me estáis poniendo, oye, que no soy, oye, joder, ahora vamos a hacer las preguntas de verdad. ¿Vosotros eh, hacéis peer programming en algún momento? Eh, ¿Lo habéis hecho? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Os gusta? ¿No os gusta? ¿Os parece bien? ¿Os parece mal? Dejadnos por escrito y lo leemos luego al, al final, ¿vale? Eh, y así, oye, igual me quitáis la razón y decís, jo, pues <ríe> leemos que lo hace mucha gente y, y es un poco mentira, al menos en este grupo que, que estamos viendo esta charla, lo de la modesta adopción en la industria. ¿Vale? Y en resumen, podríamos decir que son dos personas trabajando en un único PC, aunque luego veremos que, bueno, es bastante más que eso, ¿vale? Ok vamos allá, entonces tenemos eh, los estilos de Per Programming eh, aprovechando que me estáis escribiendo ahora, oye pues eh, yo he hecho pair Programming, yo no he hecho pair Programming eh, si habéis hecho Per Programming eh, ¿lo habéis hecho con algún estilo en concreto? es decir eh, ¿vosotros lo habéis hecho tipo bueno me junto con, con este que tengo a mi derecha, con esta chica que tengo aquí y, y me pongo a desarrollar una tarea o eh, teníais en mente un estilo de Per Programming Dejadnos escritos si teníais en mente algún estilo, a ver si luego eh, coincidía o coincide o no con, con los que vamos a ver o si me he dejado alguno, ¿vale? Eh, en primer lugar tenemos el driver and navigator, conductor y navegante, ¿vale? Eh, es bastante típico, yo creo que es de lo que más eh, se oye. Eh, y tenemos por un lado el conductor, ¿vale? Que es quien lleva las riendas, en este caso las riendas no son las, de, las del caballo, sino el teclado y el ratón, ¿vale? Eh, es, tiene que estar enfocada en lo que está haciendo en ese momento, ¿vale? No, no, no es para nada el encargado de pensar en el problema, ¿vale? En, el, en un problema mayor, en los siguientes pasos, en qué voy a hacer luego. No, es, tiene que estar a lo que tiene que estar que está escribiendo, estar con el ratón y, digamos, haciendo realidad un poco la, la tarea en la que estamos, ¿vale? Y muy importante muy importante. Debe comentar lo que está haciendo, ¿vale? Porque es muy típico sobre todo si tenemos un conductor con mucha experiencia y un navegante con poca experiencia que el conductor empieza a escribir como loco, como loco, pa, pa, pa, pa, pa y, eh, claro, no se entere de nada el, el navegante y se quede como ¿Qué estás, haciendo? ¿Por qué estás haciendo? ¿Vale? Entonces, es importante comentar, ¿vale? Tipo, no, no, es que me he ido a este fichero porque me he acordado que igual si vemos esta clase podríamos vale, vale, vamos comentando voy a escribir esto, voy a hacer esto que no sea un voy a escribir y que adivine el navegante, ¿vale? Y el navegante, por otro lado, está aquí arriba observando de lejos, ¿vale? Está observando eh, mientras el conductor escribe. ¿okay? Revisa el código en directo, que luego veremos que es uno de los beneficios. Comparte ideas, te da indicaciones, y eh, se preocupa por los problemas más grandes, digamos. vale, No en el detalle de Joder, escrito mal, tengo un typo, sino en problemas más. De alto nivel, digamos, como por ejemplo los siguientes pasos a dar, si estamos resolviendo correctamente la tarea, si tenemos bugs, si no. Ese navegante tiene que tener ese punto de vista eh, bueno, más estratega, mientras que el conductor, ese punto de vista más táctico. Ahora veremos esa diferencia. Eh, por tanto, sé que conseguimos tener dos perspectivas diferentes respecto al código. ¿vale? El, con, eh, como hemos dicho antes, Vamos a poner un ejemplo de típica batalla de estas de, de las películas, ¿no? El que está ahí en el campo de batalla tiene una perspectiva más táctica, ¿vale? Está ahí en el momento, en el detalle, está ahí abajo y, joder, es que tiene que estar atento porque si no, yo qué sé, lo pueden matar, herir o lo que fuera. Mientras que el navegante es la persona, que es típica que vemos ahí arriba, con el caballo, vigilando la batalla y... Totalmente preparada para ver por dónde pueden ir los conductores, para ver cómo podemos entrar aquí, dar marcha atrás acá, pensando más de forma estratégica, ¿vale? Ese sería un, un buen ejemplo, ¿vale? Entonces, los consejos para conductor y navegante, siempre empezamos por una tarea bien definida, ¿vale? Eh, esto también lo teníamos en una de las charlas, de, de dejando fino el, el, el spin Backlog. Creo que es la primera que dimos y en, en esa tuve el micrófono encendido desde el principio, no os digo más, o sea, estuvo muy bien. Y eh, es muy importante, ¿vale? La tarea bien definida. Si, si no tenemos la tarea bien definida, ya es una locura empezar una tarea ¿no? que no está bien definida, ¿no? Pero ya es que como te metas a hacer per-programming en algo que no está definido, puede ser un desastre. ¿Vale? El objetivo tiene que estar acordado también, es decir, nos hemos juntado, ¿para qué? ¿Cuándo voy a saber que hemos cumplido con lo que eh, nos habíamos propuesto? ¿Vale? Y tiene que ser pequeño. ¿vale? Si decís, vamos a acabar todo esto, mal. Eh, se recomienda cambiar teclado y roles regularmente. ¿vale? Y eh, lo que os he dicho antes, o sea, el navegante va a evitar el pensamiento táctico, es decir, los detalles, eh, y lo contrario. claro, El conductor eh, va a evitar el pensamiento estratégico. Y el navegante muy importante tiene que pensar en los próximos pasos, obstáculos, ideas a discutir, eh, lo que sea. ¿vale? Va con un. Tiene un bloc de notas aquí y mira, vamos, estamos abordando bien el objetivo, pero quiero discutir con va apuntando. ¿Vale? Hasta ahí tendríamos el Driver and Navigator. Luego tendríamos el ping-pong. Eh, también es bastante conocido. De hecho, nuestro, nuestro colega. Luru eh, está haciendo catayunos desde que empezó esto del estado de alarma, el confinamiento y tal, y, y, y hay varios que está haciéndolos con la, con la técnica del ping-pong, que ahora veremos cuál es. Y encima tiene bastante que ver con eh, otra de las charlas que nos pedisteis bastante en la anterior, que hicimos de Scrum vs Kanban, que es sobre TDD, vale, Test Driven Development. Entonces, yo os animo también, si al final os sigue interesando el tema de TDD y esta vez os prometo que tendréis el micro encendido desde el principio de la charla para no haceros perder tiempo, dejadnoslo escrito y lo, y lo tendremos en cuenta. Y bueno, si, si vemos que hay gente que le interesa, haremos sobre TDD. ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar un poco de TDD ahora con el ping pong, ya veréis. Entonces, el ping pong se basa en que tienes que hacer TDD para hacer correctamente ping pong ¿vale? entonces eh, también esto está relacionado con esa charla que dimos ¿vale? es un, una buena práctica de stem programming, el, el TDD y eh, es perfecto evidentemente para cuando tenemos una tarea bien definida también, como dijimos en dejando finales ping backlog pero, importante, que creamos que puede ser implementada con TDD no todo en el mundo es sencillo que puedas implementarlo con TDD desde el principio de los tiempos entonces con eso tenemos que tener cuidado, ¿vale? tenemos que fijarnos bien antes de ponernos con ello. Entonces aquí hay un ejemplito, ¿vale? el desarrollador A escribe un test que falla. Eh, ahora vamos a la derecha, el desarrollador B escribe la implementación y hace que el test pase. Ahora damos la vuelta, developer B escribe un nuevo test que falla, el desarrollador A escribe la implementación y lo hace pasar. Vale, sencillo, en principio. ¿vale? Es una, es una técnica muy interesante, ¿eh? pero no es para cualquiera, también os digo. Vale, entonces, importante cada Pong, no olvidemos, el Pong es cuando recibes el test roto y tú lo tienes que arreglar y hacer la implementación, o hacer la implementación y por tanto arreglar. Eh, sería eh, cuestión de añadir una nueva buena práctica de Stem Programming, que es el refactorizar. Vale, entonces en el Pong suele ser muy común que refactoricemos entre los dos antes de seguir con el siguiente test es decir, antes de hacer que el B pase al A ¿vale? ese test que falla antes de llegar a ese punto nos juntamos refactorizamos y lo dejamos fino ¿vale? así seguimos el approach este que os pongo de red-green-refactor es decir, escribes un test que falle ¡pum! falla haz que pase con los mínimos ¿vale? está en verde he hecho una implementación que he hecho que pase perfecto, pero ahora este código está muy feo vamos a refactorizar y vamos a dejarlo bien vamos a dejarlo fino Vale, entonces el ping pong no tiene más que eso, vale, eh, importante pues que sea de eh, personas al menos interesadas en TDD o que crean un poco en el TDD o, o cosas de estas. Lo dicho, si queréis que demos otro virtual coffee eh, de TDD, pues me lo dejáis por escrito. Eh, tenemos por ahí Strong Style Programming, vale, eh, pairing perdón, que es leo Programming este estilo es bastante guay y hay un enlace muy bueno en, el, en la web que os he pasado y os lo voy a dejar también en la PPT que os pasaremos es perfecto para transferencia de conocimiento ¿vale? Sol, solo hay una norma para que yo, señor sabio que tengo la idea en mi cabeza pueda sacar la idea de mi cabeza y dejarla en el ordenador, en código no puedo usar mis manos tienen que ser las manos de mi pareja, de código vale, entonces eh, normalmente el navegante en este caso es la persona más familiarizada con la tarea o la tecnología ¿vale? y el conductor suele ser la persona con menos experiencia ya sea en el lenguaje, con la herramienta de código, porque es alguien nuevo en la oficina por lo que sea ¿vale? entonces, el conductor se fía 100% del navegante no tiene que estar molesto por no entender todo al 100% ¿vale? porque yo os digo que este tipo de, de pairing se puede dar en en un programador con mucha experiencia, que sabe mucho, que sabe mucho de un área, y alguien que quizás también sabe mucho, pero no de ese área. Entonces, no tienes por qué entender todo al momento, ¿vale? Sino tú, eh, tú puedes luego hacer preguntas, reunirte y explicamos, ¿vale? Pero en principio, tienes que fiarte de, de, de, de del navegante, ¿vale? Es muy útil para onboarding, transferencia de conocimiento, no hay que sobreutilizarlo, ya veremos luego en las pegas por qué. Y, eh, sobre todo, importante, esto habrá funcionado si sí, podéis cambiar los roles a corto plazo, ¿vale? Si lleváis un mes o dos haciendo <ríe> esto, un Style Pairing y no podéis cambiar los roles, no al 100%, evidentemente, algo va mal, ¿vale? Algo hemos hecho mal. Y, por último, tenemos el Pair Development, que yo creo que es el más normal, pero, bueno, le han puesto un nombre, ¿vale? Alguien le ha puesto un nombre. ¿Y por qué digo que es el más normal o el clásico? Porque es, no es una técnica en sí, es una forma de pensar. Es que para sacar adelante una historia de usuario necesitamos más que hacer código como locos, ¿vale? Eh, necesitamos más cosas para completar la tarea. Entonces aquí es donde entra el Per Development. No es tanto ya estar en la pantalla, los dos aquí, pipí, papá, sino estos ejemplos, ¿vale? Oye, tengo un problema, ¿nos juntamos para entender el problema juntos? Oye, ¿nos juntamos para encontrar una solución? oye, tengo un enfoque para que puede que solucione nos juntamos y te enseño el enfoque o, o me enseñas todo el tuyo y luego nos ponemos de acuerdo y sale un tercer enfoque y tiramos toda la basura puede ser Vale, investigar, explorar, documentar documentar vale, todo eso iría dentro del Per Development, por eso digo que Ahora que ya tenemos todos los estilos, sí que podéis ponerme... Ah, pues yo, de esto, yo he hecho Per Development mucho y no sabía que lo hacía. O yo he hecho Ping Pong mucho, pero no sabía que hacía eso. Yo lo llamaba TDT normal. TDD, perdón. TDT. ¡Qué cosas! Y, y eso, ¿vale? Entonces, <coughs> dejadnos por escrito ese tema de cuál de estos estilos habéis hecho, si es que habéis hecho. Y, y así vemos si hemos acertado con el principio, ¿vale? Y importante, los que hayáis hecho... Antes de pasar a, a los numerosos beneficios del pair programming, eh, podéis dejar por escrito también los beneficios que vosotros pensáis que os ha dado, por lo de siempre. Así luego al final leemos todos y, eh, y podemos podemos mirar eh, si yo que sé, si igual se me ha olvidado uno muy importante y molaría añadirlo o decirlo a la gente para que ellos lo sepan también, vale. Así que escribiendo también los beneficios, vale. Pero por un lado eh, tenemos la transferencia de conocimiento ¿vale? eso es un beneficio enorme, previene los temidos silos de conocimiento, es decir que en una empresa solo una persona sepa de algo de una, de, ya sea una tecnología o un proyecto o lo que sea ¿vale? Eh, lógicamente si nos juntamos dos mentes y, y vamos a entender y vamos a discutir y te, seguramente acabamos encontrando una solución muy buena posiblemente mejor que si que si estamos solo uno vale encima eh, creo que eh, bueno por algo lo he puesto ¿no? que consideramos más alternativas cuando estás tú solo tú tienes tu experiencia de dónde vienes ¿vale? de tu pasado y tienes as, llegas hasta cierto punto pero igual viene otro junta su experiencia y resulta que tenemos muchos más abanicos a probar igual la suya es mejor que la que tú habías probado, probado. vale otro punto importante es la reflexión no es lo mismo estar solo que tienes para antes, ti, ti, ti, ti, ti, ti que Estás haciendo Per Programming, lo cual te obliga a discutir la solución que se te ha ocurrido. Te obliga a explicar continuamente. Encima, a explicarlo más detalladamente. ¿vale? Porque quizás ahí te des cuenta que ni siquiera has entendido bien la tarea, porque no has sabido explicarla. O quizás tu solución no es la correcta. ¿vale? Y esto, ya os digo, sobre todo la reflexión es aplicable no solo a código, sino a, a tema de dejar fino el sprint Backlog, como hemos, como hemos visto en el Per Development. Vale. Ayuda mucho a mantener el foco, aunque luego veremos que esto por otro lado es una posible pega. Pero lógicamente es más sencillo mantener el foco. Cuando estás solo, eh, vamos a ser sinceros, a todo el mundo le da menos vergüenza mirar el WhatsApp, mirar eh, cualquier cosa, el correo, eh, cualquier, un periódico, levantarse a por un café, levantarse a por dos cafés. Sin embargo, si está otra persona y encima todavía no tienes esa confianza, te fuerzas a mantener el foco más ojo, no digo que seamos superficiales y estemos ahí y como pues sí, programaremos durante ocho horas seguidas mantengamos descansos, ya nos iremos conociendo ya nos iremos coordinando pero ayuda desde luego más que estar solo a, al tema del foco vale, eh, además como cada parte de la pareja tiene que comunicarse, lógicamente eh, hay que decir con qué estamos por qué estamos con eso y si el por qué se desvía igual el otro nos ayuda a reconducir si estás tú solo y estás desviándote igual te vas hasta el final de la carretera nadie te va a decir lo contrario hasta que yo qué sé lo valides vale. eh, luego por otro lado tenemos nos gustan las peer reviews también hay beneficios por cierto por cierto vi una charla muy guapa sobre peer reviews vale, creo que era de un chico de la empresa esta de automatic me gustó mucho y creo que puede ser interesante para un virtual coffee vale revisiones de código si os interesa el tema, igual o más que TED dejadnos por escrito y lo miramos a ver si hacemos un artículo de blog en el blog de Plain o hacemos otro Virtual Coffee o lo que sea. Vale, peer reviews, revisiones de código. Vale, también hay técnicas, digamos, como estamos viendo hoy con peer programming, pero con revisiones de código. Vale, pues una de las cosas es que las revisiones de código son eh, sobre la marcha, claro, ya tenemos otros dos ojos mirando exactamente lo que hago e incluso lo que pienso. Es Tienes los beneficios del peer review pero en directo, ¿vale? Y, y encima, si refactorizas como parte del per-programming, es que estás haciendo la revisión de código acelerándola, de hecho, ¿vale? ¿Por qué? Porque si no... Ah, yo lo tengo subido, ¡Pum! lo miras, depende cómo hagas la revisión de código, ¿no? Igual es una pull request que lo mira otro que ni te habla. O igual se viene el compañero y si te habla, te dice, y luego tú lo haces, lo implementas, lo subes, le vuelves a llamar. Aquí es todo en directo, es más ¿vale? sobre la marcha. <coughs> Esto lo hemos comentado antes un poco, son dos formas de pensar combinadas, ¿vale? El cerebro táctico más el cerebro estratégico. Eh, aquí soltaba una pregunta, que esto sí lo he copiado del otro artículo. ¿Podría una sola persona combinar ambos modos de pensar? Puede que sí, puede que haya alguien muy bueno, un karate ninja de esos developers que hay por ahí. Pero normalmente estamos o en una o en otra fase, sí que podemos alternar, pero desde luego a la vez como ocurre con el pre-programming no suele ocurrir ¿vale? así que eso potencialmente mejorará la calidad del código tendrás esos dos puntos de vista esto eh, el Collective Code Ownerships también está bastante relacionado con lo que hemos dicho antes de los hilos de conocimiento y tal eh, porque eh, introducir pre-programming como una práctica normal digamos en tu día a día eh, nos puede hacer finalmente que Prácticamente todo el código lo haya tocado, entre comillas, todo el mundo. Y, y si no todo el mundo, al menos dos personas, no solo una. Entonces facilita mucho. de ah oh, pues ¿Quién se atreve a meterse en esa parte del código? Ah, pues yo estuve el otro día. Ya son dos, no solo es uno. Y no siempre es el mismo. ¿vale? Es muy importante esto y de hecho esto suele ser un gran problema en muchas empresas, ¿vale? El, Ownership, el no tenerlo. Eh, ayuda a mantener el Working Progress bajo, ¿vale? Que eso lo dijimos también en, hablamos un poco de ello en la anterior charla de Scrum versus Kanban versus Pokémon de todo tipo. ¿Y por qué lo mantiene? Pues por pura lógica. Si somos un equipo de cuatro y hacemos cuatro historias a la vez, tenemos un working progress de cuatro. Pero si esos cuatro estamos haciendo per programming dos y dos tenemos dos tareas abiertas solo y posiblemente tendremos foco en esas tareas importantes, prioritarias de, que son más que hemos establecido como, como prioritarias, como tal y por tanto mantenemos un working progress más bajo, que siempre es bueno tener un working progress pro, controlado y eh, por último el onboarding eh, yo esto lo he vivido vale eh, sobre todo al entrar en plane tocó un proyecto con una base de código enorme eh, bastante antigua iba a decir Legacy pero bueno realmente para los programadores ya sabes cómo somos eh, nuestro propio código dentro de dos semanas más o menos será Legacy no nos acordaremos lo que hemos hecho pero bueno era una base de código muy grande mucho negocio mucho vale y, y es cierto que hice per programming muy seguido con un compañero durante durante creo que estuvimos jo, igual seis meses o así seguidos eh, pipi lo incorporamos al día a día la mayoría del día la mayor parte del día y, y los dos coincidimos en que vamos de cualquier otra forma, habría tardado bastante más en llegar al conocimiento que llegué en ese proyecto. Y, y bueno, estuvo bien, pero también os digo que notamos bastantes peligros de los que vamos a ver ahora. ¿eh? Así que hasta aquí el, los beneficios. Mm, lo dicho, mm, en teoría me habéis dejado escrito pues, los beneficios que creéis que tiene y tal. Si se me ha olvidado alguno, los leemos luego. Ahora vamos a pasar a los peligros que puede tener preprogramming. Programming. Lo mismo. ¿Habéis tenido alguna mala experiencia haciendo per-programming? ¿Veis algún peligro en hacer per-programming? Dejadlo por escrito y lo contrastamos. A ver si me he vuelto a dejar algo, ¿vale? Este para mí es el. Bueno, por, por algo lo he puesto más el primero, ¿no? Pero esto es lo que a mí me pasó y a mi compañero en esa época que os comento. Puede ser agotador, ¿vale? Es un poco lo que hemos contestado antes. Tú cuando estás solo, pues yo qué sé, te. Dame, son las cuatro o no sé qué hora es ya pero bueno la que sea son las, tal me voy a poner música a ti, ti me pongo música estoy una hora tal me voy a levantar voy a estirar las piernas me voy a dar un paseo vuelvo tal estás solo te haces tu propio planning con pair programming como mínimo estás forzado a ponerte de acuerdo que igual oye tienen, eh, tenemos suerte y coincidimos pero no, no siempre es así lógicamente igual hay una persona que tiene hijos ...y otra que no los tiene... ...entonces el que tiene hijos tendrá un horario de... ...yo qué sé... Eh, ...de cuando salen y entran del cole... ...mientras que el otro igual tiene un horario... ...más bien de... ...pues que ellos que prefieren entrar tarde... ...porque me acuerdo tarde y me despierto tarde... ...o X, eh, cualquier situación... ...entonces puede ser... ...muy intenso y agotador... ...vale, juntando varias cosas a la vez... ...es que les daos cuenta... ...yo al menos hasta que hice... ...el programming de seguido y durante varias horas... No te das cuenta, realmente, lo del foco que hemos dicho antes es súper cierto. O sea, estás muy enfocado, estás ta-ta-ta-ta-ta, pero llega un momento que es intenso y cansa mucho. Vale, entonces, te veremos luego en las conclusiones que lo mejor es tener un poco de nivel y igual, pues, parar un poco, separarnos, hacer lo que sea y, bueno, ya iremos viendo, ¿vale? Luego, el tema de las interrupciones por reuniones, que esto ya de por sí es, es un gran, gran problema. Esto da para mil charlas también, las interrupciones por reuniones, sobre todo en este mundo, ¿vale? Estamos con el, todavía con la, con esto en la mente, el tema reuniones, cuando ya yo creo que estamos en un mundo asíncrono y, y en el que, bueno, muchas de ellas se podrían evitar o... Bueno, también podemos dar una charla de esto si queréis, un virtual coffee Las reuniones y, o cómo librarte de ellas puede, puede dar mucho juego, aunque no siempre es posible, evidentemente. ¿eh? Depende de la organización, de ti mismo, bueno, de muchas cosas. Pero bueno, el caso es que si con una persona es una locura el tema de reuniones, porque tú tienes X reuniones. Imagínate dos, que no tengan que tengan reuniones distintas y horas distintas. Es que es horrible. Vale, entonces en ese caso, imagínate que estás haciendo Per programming de este que hemos dicho de strong style, que y, y de repente el que tiene la experiencia se pira a una reunión de dos horas y se queda el chaval solo dices, bueno, va, ah, pues que el chaval, pues oye, pues que aproveche y repase lo que ha aprendido. Sí, eso es muy bonito, hasta que yo qué sé, la reunión te dura dos, tres horas, y el chaval ya no sabe ni qué hacer el pobre y no sabe, eh, ya no se le ocurre ni cómo refactorizar por quinta vez lo mismo o, o qué puede hacer nuevo, vale. Otro de los grandes peligros es el tema de los niveles, ¿vale? El, el dar por hecho, eh, ¿hasta dónde puede llegar cada uno? El pensar que este es muy bueno... Eh, o que estés muy malo, y luego ver lo contrario, ¿vale? Esa frustración que te puede generar la diferencia de ritmo. Igual tú eres muy bueno, vas a tope, estás acostumbrado a hacer esto, joder, esto lo tendría hecho hace tres horas, tal. Y el de al lado del pobre, pues no tiene ese ritmo. Da igual que tenga experiencia o no. Ahora hablamos de ritmo. Hay gente que tiene otro ritmo y no pasa nada, y tiene soluciones muy buenas, muy válidas, pero otro ritmo. Mientras que otros, pues yo qué sé, tienen el no sé qué, qué sé yo, que está programado. Entonces, eso puede producir frustración si, sobre todo si no tenemos esa transparencia para decirnoslo. Vale. Eh, cuidado con hacer pre-programming con mucha incertidumbre. Eh, lo hemos dicho antes. Si empezamos a hacer pre-programming, que sea con una tarea muy bien definida. ¿Vale? Y aquí está en pegas esto de la incertidumbre. Eh, ¿Por qué? Porque cada persona aprendemos a un ritmo distinto, de una forma distinta. Entonces, no tiene que mucho sentido que una de las cosas que hagas en Per Programming por ejemplo sea eh, probar una nueva tecnología que nunca habéis usado ninguno de los dos eh, porque enseguida veréis que eso os va a desmadrar o sea enseguida uno va a estar aquí y el otro acá nunca va a ser eh, perfectamente lineal ¿vale? <coughs> perdonad la voz ¿eh? estoy viejo ya vale esta es otra pega que está relacionada con las anteriores, ¿vale? El tiempo para ti mismo. Eh, ya lo hemos hablado, así que no vamos a perder más tiempo. Igual lo tendría que haber juntado en una PPT, pero ahí queda. Oye, cambios de contexto, ¿vale? Eh, si no organizamos bien el perprogramming, puede haber demasiados cambios de contexto. ¿vale? Si hacemos que sea algo como lo que os comentaba antes, vamos a hacerlo durante seis meses, este que ha entrado nuevo al proyecto, voy a estar yo siempre con él o otra persona y yo, bueno, pero como estemos haciendo unos turnos y cambio, venga, ahora vente para aquí, hazme el con esto, con lo otro, puede haber demasiados cambios de, de contexto. ¿vale? Y ahora vamos con una de las más importantes. ¿vale? En el perprogramming, programming tus vulnerabilidades salen a la vista total vale cuando estás solo tienes Stack Overflow, tienes Google tienes, digamos que tienes tu parte secreta nadie tiene por qué saber de la tarea que has hecho, cuánto has copiado de Stack Overflow y cuánto no ¿Vale? como, como tenía un, un compañero de plane en, en Twitter creo que Alberto Varela eh, Stack Overflow eh, copypaster de, así de coña pero bueno eh, a lo que voy es cuando estás solo bueno, cada uno, bueno, pues hostia, ahí estoy más flojito y voy a mirarlo aquí o voy a pedir ayuda. Nadie luego tiene por qué saber si has pedido ayuda o no, si has buscado o no. ¿Vale? en programming está aquí, está en directo. Entonces, eh, hay gente que le cuesta mucho mostrarse inseguro o decir, ojo, pues no tengo ni idea. Por, por lo contrario, hay gente que le da igual y te dice, ni idea, vamos a ello. Vale, entonces cuidado con eso, el síndrome del impostor, vale, el 10x enginer y demás cosas. Mucho ojo con eso, vale, porque es muy típico. De hecho, el síndrome del impostor es tan típico que podríamos también hacer una charla si le interesa a alguien, porque tiene es increíble que hoy en día siga tan a la orden del día, vale, que siempre que pensemos que el compañero es mejor que yo, lo hace más rápido que yo, todo mejor que yo vale, entonces cuidado con eso y, y sobre todo sabed que si vais a hacer pre-programming todo va a salir, o sea, lo bueno y lo malo entonces tus debilidades van a estar ahí y hay que ser transparentes y eh, esto, bueno, es una especie de conclusión, vale eh, hay mucha gente, y por eso he dicho lo de que no tiene mucha adopción porque es que hay gente que lo sigue viendo con una pérdida de tiempo y de, y de dinero eh, ya se han puestos eh, en puestos altos como en puestos bajos hay gente que dice, a ver ¿vale? yo, yo estuve un jefe en las, una de mis primeras empresas que, que decía eso, nos veía a dos en un mismo ordenador y decía, a ver ¿qué estáis haciendo? o sea, separaos y así vamos a hacer el doble de trabajo estáis haciendo la mitad, estáis los dos en uno entonces, eh, todavía cuesta que la gente lo acepte entonces, y si sí es cierto que quizás los beneficios eh, vienen más a, a, a medio-largo plazo, nunca es a corto plazo entonces puedo entender que oye no sea lo mejor para todos los escenarios. Vale, y por último un mini punto, vale un mini tip por si hay algún reclutador en la charla ¿hay algún reclutador? Mm -hmm. Escribidmelo a ver si hay alguno y a ver si lo hacéis, hacéis per-programming como parte del proceso de reclutamiento o igual algún CEO, algún CTO, algún eh, lead o alguna persona simplemente que participe en procesos de selección y, y utiliza per-programming ¿Vale? Eh, cada vez es más común. ¿vale? A mí me ha pasado ya un, un par de veces, en un par de entrevistas, y, y bueno, era parte de la entrevista, suele ser más o menos segundo step o tercero, y tienes que ir a la oficina en sí, hacer el peer programming con, con los que serán tus compañeros, si es que te acaban cogiendo, y bueno, eh, tengo sentimientos encontrados, ¿vale? Está guay, pero también no está guay tengo un poco de todo. Si no planificas bien, sobre todo, ¿vale? Si no, si no tienes muy en mente qué rol vas a coger, de los que hemos hablado de, de qué, y, y de qué estilo, la otra persona tampoco, no se lo explicas qué es per-programming, qué tipo de per-programming vamos a hacer, seguramente el resultado sea nefasto. Encima no hay confianza, no hay transparencia. Lógicamente, estás haciendo la entrevista, no, hay toda... no vas a llegar aquí y decir, hijo, oh, pues yo cada quien me tomo un cafecito el primer día, ¿no? O sí, oye, igual está bien y les gusta y te cogen por eso, pero no es lo normal, quiero decir, entenderme. Vale, entonces, eh, cada vez es más común, pero con pincitas ¿vale? Aquí he puesto varios ejemplos, ¿vale? En mi opinión, si el entrevistado nunca ha hecho per-programming, igual el más adecuado es el Strong Style Pairing. ¿Vale? O sea, con una persona que sepa mucho y que el otro sea un conductor, ¿vale? tipo, bueno, pues el otro nos va a ir diciendo, conoce la base de código, conoce dónde están las cosas, nos va indicando y nosotros, bueno, pues vamos implementando y vamos tirando para adelante. Y eso combinado igual con pair development, ¿no? lo que hemos dicho, nos paramos un segundo, quieto, va. vamos a pensar sobre el problema. ¿Tú qué harías? No hace falta escribir, que se ponga nervioso a buscar una base de código que no ha visto en su vida. No hace falta que se ponga nervioso porque, yo qué sé, se ha olvidado una R. Porque se pone muy nervioso en las entrevistas y entonces ya no compila. No, vamos a ver cómo resuelve problemas. De aquí. Vale. Eh, si el entrevistado tiene poca experiencia con el lenguaje y tecnología, mismo approach. ¿Vale? Si viene alguien con poca experiencia no tiene ningún sentido que le pongas a hacer ping pong ni, <ríe> ni ningún otro. El perro de Londres, como mucho. Pero, sin embargo, si nos viene un experto en TDD... Y un experto en la tecnología que a la que viene a entrevistarse, pues oye, ping pong como una casa que nos demuestre que es experto en ambas cosas. Y como veis, siempre combinado con Per Development, en mi opinión, es, es la clave. Y eh, si no tienen experiencia con TDD, eh, pero sí con, con el lenguaje, o sea, con, ay perdón, no tiene, el entrevistado tiene experiencia con el lenguaje, tecnología, pero no con TDD, pues el driver a navigator, ¿vale? Eh, os vais cambiando roles y tal y veis, y hacéis Per Development, siempre Per Development ahora lo voy a decir <coughs> nuevamente, ¿vale? porque el más sencillo es el Per Development además te permite ver más allá del código siempre o a veces nos centramos demasiado en el código, que lo, lo he dicho, hay gente que se pone muy nerviosa, yo me, yo me pongo nervioso en esas situaciones todavía, la verdad eh, hay gente que se pone nerviosa que, y, y que se les olvida cualquier chorrada, que, porque se te olvida un punto y coma no puedes penalizar a alguien, ¿no? Digo yo. De hecho, es como cuando hacíamos exámenes de programación en la uni o en, o en el grado superior. Hay muchos que eh, o lo hacíamos en papel o el profesor imprimía el código en papel y lo corregía en papel. O sea, no quería... Fijarse en ese momento en que compilase, sino en que de verdad hayas aprendido, hayas hecho las cosas bien. Pues entonces el pair development nos va a permitir eso. Muchas preguntas de no solo de programar, sino de cómo piensa, cómo resuelve problemas, cómo los enfoca. ¿Vale? Explicar bien qué estilo vamos a utilizar y qué papel va a jugar cada uno. Y sobre todo, no basarnos solo en eso, ¿vale? Tener algo más en lo que pensar. Vale, si tenéis alguna pega más sobre esto, me decís. ¿vale? Porque vamos a pasar a las conclusiones. Esperemos ya que con la fuerza despertada, ¿vale? Que antes con, con esto de que me dejó el micro cerrado, eh, pues no he dicho ni el título, pero vamos, era el despertar de la fuerza. Bueno, pues esperemos que ya se haya despertado la fuerza y que ya eh, sepamos que Per Programming es bien, es muy potente, tiene muchos beneficios. Además, sabemos los peligros para evitarlos, ¿vale? Yo si sí pudiera volver atrás a esa experiencia que os he dicho de seis meses, pues seguramente el... Habría seguido haciendo el programming pero habría dicho, oye, vamos a hacer pre-programming, pero yo qué sé, día y sí, día no, o cuatro horas y sí, cuatro no, vamos a, o vamos viendo, porque fue duro y en mi caso concreto eso pues lo cambiaría, pero no del todo, ¿vale? Y siempre combinarlo con buenas prácticas, buena planificación, veros la charla del Spring Backlog, eh, del Scrum versus Kanban y de todo, ¿vale? Y lo de siempre, no os quedéis al pie de la letra con lo que hemos dicho. ¿Eh? Eh, puede haber más estilos que no haya puesto yo, puedes conocer tú uno, puedes inventar uno, combinar varios, como he dicho en el proceso de entrevista, pues el Strong con el per. Prueba, inventa y, y eso, mucha fuerza. Vale. Pues nada, muchas gracias. Me tenéis ahí en el Twitter, al, o en o en LinkedIn, donde queráis. Todo es lo mismo, porque como tengo un apellido así un poco especial, pues nadie tiene mi nombre por ahora. Eh, y nada, voy a pasar a leer las preguntas, a ver si no me muteo por el camino y, y luego las vemos. Vale, vamos allá. Vale, están aquí. Y empezamos. Vale, eh... Lo, lo primero sí, ¿eh? Eh, lo siento, hemos, parece que he estado unos 10 minutos hablando <ríe> yo solo. Eh, eso listo. Vale, nos dice Esteban que sí ha hecho peer programming, pero que cree que seguro que no de la forma adecuada. Luis dice que no ha hecho peer programming. Y eh, Anonymous nos dice eh, lo, lo hemos hecho y nos funcionó mejor que haciéndolo por separado. Eso está guay. Pablo nos dice que ocasionalmente ha hecho... Per programming, cuando alguien tiene algo en lo que está atascado y necesita ayuda, ¿vale? eso es igual una casuística que no hemos que no hemos valorado en, en concreto, pero puede estar bien y puede estar relacionada con esta que hemos dicho de el, el, el Strong Style, por ejemplo. Francisco nos dice que no lo hemos hecho en nuestra empresa, pero sí que estamos pensando en probarlo. Pues yo animo a, a Francisco a, a que lo prueben y, y que si necesita una mano en ideas o, o cómo empezar, pues le le podemos decir, vale, que me diga por ahí y lo que sea Miguel Ángel eh, nos dice que lo han intentado y el tema se acaba desinflando por una cosa u otra creo que es algo súper común eh, lo he dicho, o sea, hay que probar mucho eh, una cosa, otra cosa y, y ver cuál nos funciona saber cuándo parar también es muy importante y saber cuándo volver eh, otro Anónimo nos dice que han abandonado el per programming porque solo era fuente de conflictos y alargaba muchísimo las tareas. Bueno, pues eso me entristece mucho oírlo y, pero es cierto que, como siempre digo, no todo aplica a todo y es lo que es lo que hay. Algunos os contarán este tipo de historias de que les ha ido mal y otros muy bien. Yo aún así animo a, a Anónimo a, que sé, a dar un repaso con la charla que hemos dado hoy cuando nos envíen la PPT y, y ver si con algo de lo que hemos dicho hoy, se podría haber solucionado alguno de esos conflictos o no. Vete a ver ¿eh? Ya digo que, bueno, igual hay gente que es muy es incompatible, hay gente que está acostumbrada a trabajar sola y que no hay tu tía. Yo ahí no me meto. No, no va a valer todo para todos, desde luego. Vale, Antonio nos dice que el pre-programming en los sitios donde he podido trabajar, colaborar, es un unicornio. <risa> vale no sé si entiendo muy bien la, la pregunta ¿a qué te refieres en concreto con que es un unicornio? como que es algo que creo que está ahí pero que no es de verdad ¿no? puede ser <ríe> puede ser vale eh, Lunasoft nos dice <ríe> vale, nos dice un anónimo que, que lo del micrófono lo he hecho para ver si estabais atentos, eso es era todo a propósito, me han dicho en pleno que lo haga para, para ver si la audiencia es, <ríe> está atenta eh, vale, LunaSoft nos dice que según el ejemplo de la batería que has expuesto, ¿un navegante puede trabajar al mismo tiempo con varios navegantes? Eh, no, en principio no, aunque sabéis esa parte que he dicho combina, inventa, bueno pues se puede, vale, pero la de, por definición es pair, o sea en pareja, dos, vale. Eh, otra cosa es que Sí que, eh, en mi caso, hayamos, hayamos hecho tanto un proceso de selección, una, una, un per-programming de tres, que ya no es per-programming porque somos tres, y, y desde luego en el día a día en plane, pues eh, a veces sí sí que hemos hecho eh, eh, varios. Pero sí que es cierto que ahora mismo no te sabría decir eh, qué rol cogió cada uno. Evidentemente, el de conductor solo uno, así que los otros dos tienen que ser navegantes por... por Vale. a no ser que hagáis algún invento raro con el teclado, que no creo que salga bien, o eh, que estéis haciendo pre-programming en remoto y tengáis algún programa como el Live Share, que, que bueno, eso sí te permite estar trabajando tres a la vez y hablando a la vez, eh, tipo, eh, eso, varios a la vez, y igual ahí sí si seréis varios conductores. Así que cuidado, que todo puede ser, todo se puede probar. César Verano nos dice que sí, que hagamos una charla de TDD, y tiene siete me gusta, así que <coughs> imagino que queréis una charla de TDD. Lo mismo nos dice un anónimo. Vale, pues lo apuntamos. Eh, César Verano nos dice si podemos compartir las grabaciones de los catayunos con Luru. Eh, la verdad que no sé si están disponibles. Lo, lo pregunto y, y si eso lo, lo ponemos por ahí por las redes sociales. Vale, no, no os voy a mentir, no sé si están eh, disponibles o no. Lo miramos. Vale, Azara dice que hace Pearl en casi todos los días, aunque desconocíamos que tenía un nombre. Eh, normal, o sea, yo tampoco, o sea, quiero decir, yo también lo he hecho mucho tiempo y no, eh, nadie, nadie le ponía un nombre, pero ahora le hemos puesto un nombre, o le han puesto un nombre, hoy no me voy a poner la medalla yo, y, y bien. Lunasoft nos dice que ha trabajado con Per Programming, pero nunca de manera presencial, sino por Teams. La dificultad radica en encontrar el modo de sincronizar y compartir datos y código. Ahí a Lunasoft le diría lo mismo. Eh, nosotros, para el tema de Per Programming, eh, el Live LiveShare, que es una extensión de Visual Studio Code y Visual Studio, va bastante fino. También sé que hay alguna otra solución para, para JetBrains, ¿vale? que también la probé en su día. Eh, pero con lo que más experiencia tengo es con LiveShare y realmente, realmente cuando está bien sincronizado la conexión es buena y todo eso y de encima tienes audio, eh, porque creo que hay otro plugin que te permite el audio, eh, está súper chulo. ¿eh? o sea tú, Tu compañero está escribiendo, puedes ir a donde está tu compañero haciendo clic y te lleva a donde está escribiendo, si no puedes irte tú solo y no seguir a tu compañero, puedes darle a un botón y seguir a tu compañero. Y, y ver dónde sigue, digamos porque él hace de, de conductor y tú serías el navegante, o sea, yo recomiendo probar si no habéis probado, porque es verdad que si no, igual con otros programas no es tan guay no sé, con Teams hemos probado alguna vez y tampoco ha ido mal depende del día Jesús nos dice que suelen hacer algo similar a lo que hemos visto como peer development nos ayuda a identificar antes posibles obstáculos y aprovechamos para que quien no esté escribiendo aproveche a ir resolviendo dudas en, con, con el Product Owner, mirar en esta Cover Flow, cómo hacer X, cómo hacer Y vale, eso es Perfecto. Yo creo que es lo más común, ¿eh? que muchos hemos hecho per eh, Anónimo nos dice cómo implementáis el pair programming en teletrabajo. Me parece muy bueno para mantener el foco. Vale. Eh, sinceramente, ahora mismo, en esta época que nos ha tocado de remoto, no he tenido necesidad de ir más allá del per development. Es decir, nosotros estamos con una tarea. Cuando llega el momento de tomar una decisión, nos, nos vamos. O sea, nos juntamos entre dos y tomamos la decisión juntos. Eh, si tenemos una, un enfoque, mostramos cada uno su enfoque, elegimos un enfoque. Eh, y luego, eh, sí que pequeños detalles de código de, ah, pues me gusta tu enfoque, ¿quieres que lo, lo vamos viendo? Entonces, coge uno, toma el rol de conductor compartiendo pantalla, ¿vale? O sea, yo estoy escribiendo y le comparto pantalla al compañero y él simplemente ve y me dice, no, no, no, eso no, eso sí, eso no. vale. Entonces, cumplimos un poco lo de eh, el driver a... Bueno, lo que, el primero que hemos dicho, ahora claro, se me dio el nombre. Entonces nosotros ahora mismo lo estamos haciendo así y vuelvo a, a nombrar el, el live share, pero eso ya sería para el programming más continuo, más de verdad, ¿eh? vale, o sea, más no de verdad, sino de los estilos que nos han perdido Development César Verano está muy agradecido con todo lo que me puedas enseñar. La de Per Review estaría también fenomenal y tiene dos me gusta, así que bueno, tiene más votos TDD, pero el <coughs> Per Review, pues oye también parece que tiene algo eh, Pablo dice que el pre-programming no debería tener contras si dejamos los egos bueno, y tiene 5 me gusta, así que <ríe> ha gustado eh, y bueno pues estoy estoy casi de acuerdo, o sea sí que puede haber otras, otros problemas como lo que hemos visto eh y hay que controlar, eh, ya te digo que el, por mucho que controlemos los egos si estamos muchas horas seguidas dos personas, uff, es, es muy duro hay que, eso sí, puedes llegar a la pura sincronía en la que paréis a la vez o da igual que pare uno antes y luego después que luego os juntáis otra vez y vaya la cosa guay puede ser eh, vale, César Verano nos dice que un beneficio que le veo es que ayuda a reducir el bus factor eh, ahí me habéis pillado ¿Qué, ¿a qué os referís con el bus factor? ¿me podéis dejar escrito? Eh, Vale, entonces Jimmy nos dice que eh, si podríamos indicar best practices en términos de comunicación en un pair programming. Forma de dar feedback, cómo interrumpir, herramientas de apoyo. Vale, veo que sois es unos pocos que me habéis preguntado por ese tipo de cosas y ya he dicho lo de Live Share, he dicho cómo hacemos nosotros pair programming con Teams. Si os parece, cuando os envíe por correo plain, eh todo este contenido vamos a hacer una vamos a concentrarnos en contestar eso mejor vale eh, así que vamos a os lo enviamos vale para no alargar demasiado ahora os enviamos unas best practices o, o al menos oye cómo lo hacemos nosotros que puede serviros o no vale eh, pero bueno si quieres resumir eh, forma de dar feedback tiene que ser en tiempo real continuo y totalmente sincero Vale, aunque sea malo, ese es el mejor feedback que pueda haber, siempre y cuando sea constructivo como todo. Eh, interrumpir todo el rato. O sea, no olvidemos que estamos en peer programming, un proceso en live. Es decir, si ahora vosotros pudierais preguntarme en directo, pues eh, sí, levantar la mano hasta que yo acabe de hablar, pero es que en... en en lo otro no hay una hasta que yo acabe de hablar. Está escribiendo, si yo quiero interrumpirle para hablar, interrúmpele. O sea, asumimos que va a haber interrupciones y cambios de contexto, como hemos puesto en una de las desventajas. Vale, las herramientas de apoyo, lo he dicho, os enviamos. Eh, vale. Erika... Eh, nos recuerda, es cierto, ¿vale? que eh, tenemos otro webinar que es el 18 de junio sobre JavaScript. vale Por si a alguien le interesa, los nuevos, bueno, nuevos, eh, siempre, ¿no? Eh, JavaScript que cada X cambio pues en este caso es script 2019, MAScript 2020, vamos a repasar lo que han introducido nuevo en el lenguaje. vale Así que al que le interese, ahí nos vemos. Vale. Eh, no Pires nos dice que eh, también comparte el pedido de poder ver las catas, Lo he dicho, lo, lo pregunto y eh, lo que sea os lo diremos por el correo, ¿vale? Antonio ha dicho sí, poco de verdad. No sé a qué se refiere. Al menos con los métodos que has comentado. Como mucho, te juntas para resolver alguna duda o desatascar algo. Vale. Eh, Florencia dice que cree que el pre-programming depende mucho de la buena predisposición de los colaboradores, muchas veces me encontré con malas actitudes o respuestas de colegas y eso hizo que fuera marcha atrás trabajando sola. Estoy de acuerdo, ¿eh? tiene que, pero digamos que es parte, o sea, no todo el mundo ni está preparado ni, ni siquiera mentalizado para hacer bien pre-programming, entonces igual es nuestro trabajo gastar tiempo en, en ello, ¿no? En, en, en mentalizarle, o sea, ya, no ir directamente a hacer per-programming, sino, a, oye, ¿por qué no nos sentamos y repasamos la PPT de Anders, por por otro ejemplo? Eh? ¿Estamos de acuerdo en los beneficios? ¿Estamos de acuerdo? Que igual no está de acuerdo y no hay tu tía. Volvemos a lo mismo. No, no es para todos, pero yo intentaría más eh, ver si compartimos esa perspectiva, ¿no? Como dijimos en lo del definition of ready en la anterior charla. Eh, ver si compartimos la perspectiva, porque es que si no estamos de acuerdo no va a ir muy bien la cosa. Vale, Víctor dice que están pensando en utilizar pre-programming más que nada para hacer mentoring, que más allá de hacer mini charlas, aprenden las cosas en vivo. A veces a la gente le cuesta preguntar y en estos momentos es más fácil. Eh, me parece una buena, muy buena idea. Eh, todo lo que sea mentoring y que en el equipo haya un nivel de gente con más y menos experiencia y el que de más experiencia haga mentoring, encantado. Vale, yo me parece súper bien eh, que lo hagáis y creo que os va a ser muy útil de verdad pero hacedlo con detalle o sea que la persona tanto el mentor como la persona que va a recibir ese mentoring que sepa qué rol va a jugar cómo va a hacerlo y qué beneficios puede haber ¿vale? una pequeña charla antes de eso Vale, y por último, César Verano, nos mira me, me, has, me ha hecho el favor de buscarlo en, en una wiki. El factor autobús es un término usado en proyectos de desarrollo de software que alude a una gran cantidad de información vital de un proyecto de software limitada solamente a uno o unos pocos desarrolladores, impidiendo la continuación del proyecto en el hipotético caso de que estos desarrolladores clave sean atropellados por un autobús. Vale, me gusta. O sea, es un poco lo que llamo yo los hilos de conocimiento, ¿no? Que, que solo tenga una persona de conocimiento y que si algún día me muero y soy yo el que lo tiene, pues estamos jodidos porque nadie más sabe, ¿no? Vale, pues, pues me lo apunto, oye. Nunca te irás sin saber una cosa nueva. factor de autobús. Gracias, César. Eh, y listo. Vale, lo dicho. El día 18 eh, nos vemos en la charla esta de Javascript, si os interesa, y le damos una vuelta a um, tema TDD, tema Per Reviews. Y eh, también os enviamos un poco más detallada las preguntas de cómo hacemos Per-En-Plane, con qué herramientas, cómo damos feedback, cómo interrumpimos, cómo nos comunicamos. Os lo enviamos también un poco más detallado cuando os enviemos la PPT. Y, y creo que no se me olvida nada. Y si no, pues ya sabéis dónde estoy, ¿vale? Twitter eh, o, o LinkedIn, igual miro más que Twitter. Y ya está, ¿vale? Y si se os, os olvida cualquier pregunta, lo mismo, pues podéis contactar conmigo y lo que sea, os echamos una manita. Y eh, nada, muchas gracias por, por estar aquí. Nos vemos.